Siempre voy con la verdad Arrodillado nunca me verás No me guardo lo que digo Siempre voy de frente Dejando todo en la amistad Dejando todo en el amor Dejando todo en la vida Veo la derrota Como la mejor victoria Siempre se puede mejorar a mucha gente ri, no tanto como ellos lo hicieron hacia mí. Todos miran el cielo, yo encuentro el sol en el mar, todos se queman con el fuego, yo veo a personas que ya no están, mis seres queridos, familia, amigos, por sobre todas las cosas, pero a mí nunca me van a pisar. Si mentiste, fuiste, traicionaste, no me vengas a buscar. Si me amas, yo te amo, y si amo, amo de verdad. Una promesa es una promesa, con mi vida la he de cuidar. No le ruego cariño a nadie, los que me quieren. Porque les nace Dale, no sos víctima Lo que hice, lo que hiciste Solo Dios Lo va a juzgar